En el trasnoche, nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claudio Cornejo, nos tomamos la vida con psicología en vivo a las 12 de la mañana con 13 minutos. Se despertó ya, Claudio, ¿cómo estuvo su domingo? Claudio Cornejo, gusto de saludarte. Hola, hola a todos. Hola, Julio, hola. ¿Cómo están todos? Muy bien, pues, Claudio, ¿cómo, sí, ¿cómo ha estado tu, tu primera semana de este año 2022 mil Bien, harto trabajo como siempre, pero saliendo paseo por lo menos, un día cuando no vuelta a la madre. Ah, qué bueno. ¿Ah, ¿Ya saliste de vacaciones? Es que yo me voy a ir a vacaciones. Ya. Eh, así que tengo por ahí a fin de mes y algunos días que están listos para poder. Qué a buena, qué buena. Oye, eh, Claudio, bueno... Eh, a propósito de vacaciones conversemos de vacaciones pero desde el punto de vista de la psicología porque va a haber mucha gente que quizás no va a tener eh, no va a tener la posibilidad de salir de vacaciones eh, familias que quizás no tienen los recursos para poder salir eh, para otro lado que no sea su lugar de residencia y eso puede conllevar a un nivel de estrés mental para los dueños de la casa para los papás, para las mamás eh, pero también puede generar situaciones bien complicadas con los hijos, y por eso queríamos conversar contigo, ¿cómo enfrentar las vacaciones cuando no se pueden realizar o no se pueden tomar de la manera que nosotros quisiéramos, Claudio? Bueno, quizá habría que partir pensando en todo lo que es el calor que es agudiante eh, incidimos en una casa pequeña, en algún en el espacio con poca ventilación con la vegetación, eh, hay que considerar que nos va a generar algún tipo de, de tensión. Claro. cambio de ánimo, sentirnos más asesinados, eh, las temperaturas en la noche son altas, no eh, se puede dormir bien, hay que ir a trabajar el día siguiente. Eh, los niños que, o, o cualquiera, que uno ya nos acuesta a las 10 de la noche, por el dolor. Por lo tanto, debo cumplir un temprano igual que mañana, lo que va a disminuir la producción de trabajo. Eh, tensión, malestar, una serie de cambios eh, pero también. Como decía, el, los que se han alterado, fatiga. Si trabajo en oficina quizás la si funciona, no funciona, si trabajo en la calle puesto al sol, las personas que recogen la basura, ¿no es cierto? Que de, deben de, de correr a altas temperaturas. ¿Cómo hidratarse? ¿Cómo protegerse? Porque están directamente con el sol. ...y que están más escondidos... ...también a todas las medidas... ...dolviendo espacio de casa... ...cómo eh, enfrentar... primero el calor... ...en la casa... Y, ...y luego cómo... ...poder sentir que estamos de vacaciones... ...porque... Eh, ...yo a los pacientes les digo... ...debirá estar siempre... Eh, ...organizado... ...alguna salida a algún día. ...no importa... ...si es cerca o lejos... ...pero... Lo que tú vas a pagar el psicólogo por estrés, por algún síntoma depresivo, por cortarlo el dinero durante el año, dentro de lo que se pueda, obviamente. Y que el salir a otro lugar, aunque sea cerca, me desconecta de la casa. Claro. Y en la casa uno puede descansar. Pero siempre uno está pensando que falta mis los vidrios, mm. que falta arreglar la mesa, sí. que faltan hacer cosas siempre se puede traer, es cierto eh, pero quienes se conectan al 100% a la casa nadie, y la doña casa menos todavía la doña de casa nunca se conecta en su casa sí. y, y para los niños y los pobrecitos eh, es el mismo paso siempre por eso quizás creo que siempre en todas las familias debe estar esa inversión esa inversión económica porque nos permite Descansar psicológicamente de todo la significado del estrés. Sí. Que en qué lugar uno no le queda salvo, caminar, ir al mar, cárcel, donde sea. Pero ya no hay nada más que hacer salvo, el glomúdico, la entretención. Es cualquier mesera, mucha, poca, no importa, pero es el espacio no uno se puede ya, ¿cierto? Sí. 24 horas informando con exactitud y veracidad. Ya, 2 con 20. Seguimos con eh, Claudio Cornejo. Nos tomamos la vida con psicología. Oye, tremendo lo que está pasando en el sur del país, eh, Claudio. Y ahí está también la cosa, la demostración de lo que estamos, de que estamos en vivo durante toda la madrugada. Mm está muy bien. Sí, por supuesto. Y, a... y, y la demostración sí, además de que tú estás en vivo, Claudio, porque hace un rato un colega me decía, oye, ¿cómo lo hacen? Lo, lo hacen para poder eh, que los invitados estén despiertos hasta tan tarde me dicen Bueno, el compromiso, la disposición, la buena voluntad también, pues. ¿eh? Sí. Sí, pues. <risa> Así <risa> es. <risa> oye, Claudio, bueno, estábamos hablando del tema de las vacaciones, eh, porque bueno, quiero invitar a nuestros auditores que participen también y nos envíen sus consultas, porque fíjate Claudio que a mi papá de repente, tú sabes que mi papá no vive conmigo, y te cuento en la personal, porque de repente se tomaba vacaciones y no ha salido. ¿Y qué se queda haciendo? Pintando la reja, arreglando una cosa en su casa, cambiando la ampolleta limpiando la piscina, bueno eso siempre lo hace, pero eh, es como chuta, que lata, eh, no poder disfrutar las vacaciones como tal porque siempre va a haber el conflicto de que, oye, ya pues, hay que ir a pintar la reja, vaya a comprar la pintura. Eh, entonces igual es complicado, po. Y yo creo que eso se puede también extrapolar a todos los habitantes de un lugar. Sí. Y pongamos este siguiente ejemplo. Puede estar muy estresado por el trabajo durante todo el año. Uh -huh. eh, mierda, estrés, estrés, una intensidad Pero después te vas a un parque de diversiones y tiras en la montaña rusa Y lo pasa muy bien Pero también el nivel de estrés es igual ¿Ah? Porque el miedo, el sistema automático que tenemos de defensa Nos hace sentir estrés, miedo, adrenalina Esto parece estrés, se goza Pero eh, también ponemos la máquina al máximo Así que cuando de repente uno hace sus viajes y tú que está para allá, para acá, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y tienen todo programado, sí, lo pasó bien, pero uno llega después rendido lo único que quiere es programa unas dos semanas para poder descansar de, de las vacaciones. Claro. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Qué tremendo porque además uno, uno se pone a pensar y dice, ya, y si queda la escoba, menos ganas te dan. Ganas... Te van a quedar de salir fuera de, de tu lugar de residencia, de vacaciones con la familia, porque ahí también se quieren una, una ruptura. Eh, también está el tema del agotamiento de los niños. Mira, eh, me escribe Liliana desde la comuna de Rancagua, o desde la ciudad de Rancagua, nos dice... Pucha, ¿y qué hago con los niños que se aburren? Yo trabajo... Eh, y no los puedo sacar ¿Qué hago con ellos? Porque también es un riesgo de que se puedan mandar alguna embarrada en la casa O de repente las juntas no muy, no muy santas Que digamos, eh, Claudio, que también es un tema para los papás eh, Me recuerdo hace años A nivel de, de iglesia católica y otras organizaciones sociales también Cuando se podía eh, Existían las colonias urbanas Que tomaban los niños de la población y partían con ellos y le daban formación algún Entonces, en fin, en algún Entonces, cada de estos tiempos viste eh, a un amigo de hace como 20 años la Jéssica y Ariel 30 años que se lo veíamos y su hijo menor andaba en un campo de México este Hay ciertas decisiones uh -huh. que nos permiten que los niños puedan salir que eh, la línea a hacer vida en libre y Y si no está eso, ¿cómo ir... A la plaza de esquina, cómo claro. transformar como la película de la vida es bella y es terrible y transformar uh -huh. algo positivo, es decir, cómo organizamos con los santos la vida jugamos a, a la plaza, al parque chiquito, al rincón, puede haber algún parque la secco que permita estar de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, por lo menos sentado al pacto, jugando alguna cosa para la madre, al difícil, si está trabajando y más encima, eh, dársela de. De, de organizadora de paseo con sus niños, pero también se requiere un poco eh, eso pensando los niños, ya que están todo el día en la casa, con la ella y con el calor eh, ¿cómo poder hacer que ellos salgan también? Pues necesitan vida energía necesitan el, los, las motricidades, la aprendizaje también está en el espacio, en el movimiento claro y eso tiene que ver también de repente porque ahora con la pandemia más todavía se han como un poquito anulado también las actividades extra escolares que habían por ejemplo en los colegios, en las parroquias donde se podía ir por ejemplo un taller de verano, que los chicos podían ir salían fuera de Santiago o fuera de la ciudad de, de residencia todo eso se ha ido perdiendo también con la pandemia, entonces también nos ha llevado un poco a cranear qué, qué, qué, qué otra cosa se puede hacer po. sí y en eso cómo ser creativo, por eso quizás eh, hay que mirar al, al, al alrededor, eh, mirar en la manzana, dos de la allá, eh, y que me represente seguridad, porque hace un poco me tú, la bala que cae en el techo de, de la casa, es decir, sí, bueno. también eso son cuestiones en contra, que hacen que las personas tengan más más eh, transformándose en su espacio, en el hogar, casi no en una cárcel. sí. Entonces, ¿qué consejos puede darnos, Claudio, para poder tener a la familia, en caso de que no se pueda salir de, de, de, de tu vivienda, de tu casa, de todo el año, a un otro lugar, por enfermedad, por la plata? ¿Cómo puedes decirlo por ejemplo, a los niños? Un paciente me decía el otro día, él en un piso, en un departamento, no tiene patio, nada, no tiene una población pero él puso plástico en todo el segundo, tercer, cuarto piso, plástico en todo el piso, una piscina menos chica, con agua, y ahí se están bañando. Ah, qué buena. <ríe> buena, pues Creativo, ese. Sí. A mí, me, a mí no sé. por ejemplo, me impacta de repente la gente que alega, porque, le, porque, claro, hay un tema también de conversarlo con los vecinos, pero, por ejemplo, si usted va a poner una piscina y no tiene espacio en el patio, y la quiere poner afuera en el pasaje, Converse con los vecinos para y vea alternativa, no llegue y la ponga, porque eso se, también puede molestar al resto. Pero también, eh, yo eh, encuentro que es totalmente válido que los niños tengan do, una pileta donde tirarse ahí en verano, que los que no pueden salir de, de su casa y tienen que quedarse ahí. Eh, y, y, y si se llega a acuerdo con los vecinos, todos la pueden disfrutar también. Por. Y pensemos hasta la manguera, pues estas cosas que tiran, que pulverizan sí, el, el agua, que sale agua, no se gasta mucho, pero la sensación de, de, de lluvia que te cae encima en el, verano, el manguereo, se, se maravilloso ¿quién no se manguereó alguna sí. vez? Po? entonces eh, incluso acá en San Bernardo hay una, en la avenida Colón también hay esas duchas que los niños pasan por ahí de un lado para otro y se van mojando eh, no requiere mucha inversión mucho gasto pero ya te cambia un poco la, te baja la mm. temperatura corporal y estamos jugando, lo estamos mojando, después una rica once, tomate con la para el postre para los niños. Uh -huh. sí. No, está guardar, pero... Sí, pues hizo cauceo ahí con tomatito, con quesito, ¡ay, qué cosa más rica! Se pasó. <risa> <risa> ah, ¿Sí o no? Oye, Claudio, <risa> nos vamos a tener que despedir, porque tú tienes que ir a entrarte temprano también, pero aparte porque hay harta información al respecto de otro incendio que nos está llegando hasta ahora, pero eh, queremos preguntarle a, nuestros, eh, a nuestro querido Claudio, ¿dónde te podemos encontrar? Para que eh, en caso de que nos queramos atender contigo, Claudio, tengo eh, información de que en Doctoralia te podíamos encontrar también, ¿no? En Doctoralia, sí. Claudio Cornejo, psicólogo, me aparece y me da foto de Doctoralia. Sí. O en YouTube Claudio Cornejo también hay para revisar. Claro. No, ni un problema. Y podemos organizar un gran manguereo. Que <risa> que <risa> claro, hablando de psicología. En Doctoral no alcancé a pillar el pantallazo, Claudio, pero lo busqué hasta el final, pero no lo encontré. Oye, de todas maneras no, te bueno. mando un tremendo abrazo. Que estés muy bien, que tengas una excelente semana. saludada a tu familia también, ¿ah? ¿eh? Listo, que estés muy bien, William, Gonzalo y los auditores que están siempre ahí también están luchando con nosotros para conversar de todo. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, chao.